Muy buena chicos, bienvenidos Para los que me siguen en mi canal y son fieles suscriptores Que de verdad los agradezco mucho, muchas gracias chicos Habrán visto una publicación que hice Que pues mostraba una caja misteriosa La cual pues desafortunadamente nadie, nadie publicó Comentó que era, pero bueno chicos, no lo importante por ahí vi algunos likes, y pero bueno, los que vieron eso de seguro estarán pensando qué era lo que tenía esta caja antigua, que por cierto es una caja de celular, bueno, ya iré comentando más a paso a paso. Por acá chicos tenemos la caja misteriosa, la Mystery Bots por decirlo así, para bueno, los que pregunten qué es. Sí, les voy a mostrar, claro que sí, en eso consiste el video, en descubrir esto. El título creo que no lo voy a poner exactamente de qué va a tratar esto, porque como les digo, quiero que sea como una especie de, de sorpresa. Y bueno chicos, les voy a poner un pequeño video bien resumido, mientras tanto, para que lo vayan viendo y se enteren bien, bien en qué consiste este video para antes de destapar la cajita. Mientras tanto, me voy echando un sorbito de limonada cerezada y nos vemos en un instante. Os vengo a hablar de esta carta. Esta carta actualmente está valorada en más de 295 mil dólares. Lo que es más, de lo que cuesta un Lamborghini Huracán ahora mismo. En resumen, esto de aquí es mucho dinero. Y claro, yo estaba aquí hace unos meses tan tranquilo, tomándome una tacita de leche calentita y de repente veo esto, me encuentro con esto y me quedé como, ¡ah! Vamos a empezar con un curso de historia básica. Pues bien, el coleccionismo de cartas se remonta a años atrás. La gente desde siempre ha coleccionado cartas de deportes, de Magic, de Yu-Gi-Oh! y de otras cosas que no tienen nada que ver con Pokémon. Algunos lo hacen como una inversión de futuro, para revenderlas y... ya sabes... Eh, stonks. Otros por puro coleccionismo y amor al arte. ¿Pero qué pasa aquí? Pues resulta ser que actualmente Pokémon es de las franquicias que más dinero han generado en la historia. Por encima de Star Wars, Mario, Harry Potter... Y con una base tan gigantesca de fans, obviamente iba a pasar algo así. Pokémon ha sido para muchos de nosotros nuestra entera desde los juegos de la game boy hasta los tazos y pasando por las cartas pero qué pasa con estas cartas ¿Por qué cuestan tanto dinero pues simplemente por dos factores uno la dificultad de conseguir algo así a día de hoy es un objeto raro de cojones que ya no se fabrica y existen piezas muy limitadas y otra básicamente por pura nostalgia y el amor que le tenemos a la saga se juntan las dos y boom Mucha gente lo está empezando a comparar con piezas de arte antiguas. Si lo piensas, tiene algo de sentido. Puedes compararlo también con conseguir un cuchillo súper raro y exclusivo en CSGO, tener unas zapatillas edición limitada de la vía real o una montura con un drop rate de 0,003% en el World of War. Es la exclusividad y la rareza lo que se valora aquí. Llevo estos últimos meses interesándome por las cartas de Pokémon gracias a streamers y youtubers extranjeros que sigo. Y últimamente el interés por esta se es ha explotado en todas partes, menos en España y Latam, ¿Qué hace que una carta de Pokémon cueste tanto dinero. Para empezar, y lo más obvio, es... ¿Qué Pokémon sale en la carta? Charizard o Pikachu para muchos son considerados los mejores Pokémon de la historia. Pero también hay que tener en cuenta cuando se fabricó, si es primera edición, si la calidad de la carta es impoluta, si es holográfica, si la has mandado a revisar a profesionales y te han puesto buena nota basada en la calidad, si tiene un PSA 10, un BGS. 7. Una vez ya habiendo visto el video chicos ya habrán entendido básicamente en qué consiste esto. Básicamente como le estás comentando los que vieron la publicación que hice de esta K misteriosa habrán visto que cuando estaba haciendo esa posición Acá en esa parte estaba, nada más y nada menos El Pikachu más costoso del mundo No, mentira chicos, de broma, de broma Simplemente lo hice porque cuando hice la foto que hice así Mostré una pequeña parte del Pikachu Quería ver si alguno de pronto me decía Uy, veo un Pikachu escondido, pero lastimosamente nadie lo hizo Pero bueno chicos, básicamente el video que vieron se trata sobre Cartas de Pokémon <risa> Y saben qué significa esto chicos Estas cartas son tan tan viejas Tenía como 9 años Cuando empecé a coleccionarlas Esas cartas son tan viejas que las guardé En esta caja de este Marca el celular Sagen 100 101 Que un celular Que ahora apenas tenía pantalla A color chicos Y bueno, claro que sí haremos Unboxing de cartas de Pokémon Ultra antiguas Vamos a ello bueno, como necesito las dos manos para sacarlas con mucho cuidado, vamos a ir por un pequeño trípode. Ese estará más que perfecto, permítanme acomodar el ángulo y iniciamos. Bueno, vamos a abrir espacio, chicos, para iniciar. Bueno, vamos a dejar el Pikachu por aquí, que nos decore el video. Bueno chicos, como les decía, decidí guardar las cartas de Pokémon en esta caja de celular, ya que en el momento me pareció muy muy buena opción, era lo que tenía cuando tenía tan solo 8 o 9 años creo yo. Vamos a empezar por este lado chicos, como pueden notar, lo guardé en tres secciones, que era como en el celular, por aquí creo que tenía el cargador, por aquí otros accesorios, por aquí en el celular, así fue de aprovechar estos espacios que traía esta caja. Esta es la primera sección chicos Vamos a sacar la segunda que es esta Que por cierto la cajita se ha deteriorado bastante Pero muy muy buena calidad Duró bastante y me protegió las cartas pues De la mejor forma Y bueno chicos Ya no quedan cartas Adiós la caja Mira las cartas por aquí Vamos a iniciar con esta chicos Espero que se vea muy muy bien Espero que la cámara enfoque Tenemos por acá a un A un cadnea tenemos acá Salamence Tenemos estas cartas de entrenador. La verdad nunca supe bien qué eran estas cartas. Al principio cuando yo jugaba Pokémon, si sí sabía más o menos en qué consistía, pues yo me, reía, me leía las reglas. Inclusive tenía el tablero para jugar Pokémon. Inclusive no sé dónde está. Tengo que buscarlo. También puede que valga dinero, chicos. Hay que ver. Tengo hasta otras cartas de entrenador. Más cartas de entrenador. Nunca supe bien como les digo en qué consistía. Tenemos acá Sedak. Tenemos a Mared, a Bellsprue, otra carta de entrenador, otra de entrenador, golpe de viento, la energía del símbolo de oscuridad, otra de trainer, bola genial. Esta carta era como de otra edición. De igual forma la metí, eran como otro estilo de cartas. La verdad es que conozca más de este estilo de cartas. Por favor me escribe en los comentarios. Porque son muy muy distintas a la mayoría que tengo. Este es un. Yorunosuku, creo que se pronuncia así. Tenemos acá un Electrode Arcanine. Otra entrenador. Ele otra Electrode Orsea. A Growlithe. A Nine Tiles Tenemos a Vile. Vileplum. Vileplume. como me pronuncie? A Vaporin. Otra entrenador. Aquilava, Oscuro. Tenemos a. Voltor Pineco, Otra de trainer, entrenador Power, Sharge Tenemos a Liquitun Otra entrenador chicos Tenemos a Shelgon, Escuador Rowlight, Tediosar Tediosa debe ser Es Jilu, Persion Combusken Otra de energía Tenemos a Ninkada, Stormy Arga2 también un segundo para que no vaya formando un despelote como comando las carticas A Byleth, tenemos a golduk Tenemos a Grobile A Shupek Ursarin, otra de en entrenador Hopping Tenemos a Tropius A Cadabra, a mí esta carta a mí sí que me encantaba Chicos, esta de Cadabra me parecía muy poderosa Que siempre que me enfrentaba a los amigos La usaba y ganaba Pues que yo era el único que sabía las reglas Y siempre decía gané, poquito tramposo para jugar. Otra de entrenador. Tenemos a Miau. A Outdoor. A Ratata. Tenemos a Mauret. A Drigly. Pursley. Otra de energía. A los Pokémon de fuego. Otra de entrenador, chicos. De entrenador. Anoric. Otra de entrenador. Esta de la otra edición. ¿Qué le digo? extraña Esta Megani. A mí este Pokémon me gustaba mucho mucho. A Goldback tenemos Whistly, Sindakil, otra entrenador, otra energía, entrenador, entrenador, energía. Y a Waterly. Bueno chicos, esta es la primera parte. Más, como les digo, no es que lo haya separado, sino así fue, fue como la guardé en la cajita. Vamos a dejar esta que ya vimos por aquí. Ahorita yo creo que con esta. Bueno, por aquí tenemos otra de entrenador al profesor Oak, a Bullpits, Slugman, Sindakil, Hidmonchan, el clásico Hidmonchan, Flarian, Delcati. Esta carta, chicos, si la voy a envuelta nada. Como tal no era mía Me la encontré un día en la calle Vi que no la tenía Entonces yo qué hice para no dejarla tirada No se sé, me pareció un poco triste Creo que es eh, Mío Creo que sí que es mío si no estoy mal Espero no equivocarme Entonces lo que hice fue ponerle cinta transparente Y guardarla en mi colección chicos Desafortunadamente gente que no respetaba las cartas por decirlo así las compraba las botaba no hacía más que todo como por comprarlos ¿sí? y seguir el juego de comprar la moda en momento que era coleccionar cartas pero hay mucha gente que nunca las cuidó yo sí cuando las compré mucha gente dijeron que me las se las vendiera que por 5 mil pesos que más o menos dólar y medio que lo vendiera toda esa colección en esa época porque decían que eran cartas diabólicas y que debía de venderlas yo nunca lo hice decidí guardarlas a pesar de que era niño y espero que como les estoy diciendo Y más adelante lo que vamos a hablar Apenas termine mostrarlas de fruto de esto Chicos, ya vamos a entrar más en detalle que hoy Continuemos Esta energía, Vagón Otra entrenador, Entei Creo que era un Pokémon legendario si Ultra energía Arcanine, Blaziken O Blaziken Suicune, este sí era legendario, eso sí me acuerdo Este era legendaria, legendaria Ahoko, también era legendaria Chicos, tenemos a Eamudo, a Eruga, otra entrenador, Eletabus, Natu, tenemos a Graveler, tenemos a Venom, Venomom, Mocro, Glassly Sharpedo, Goldduck, Anorin, Blastoise, tenemos a Linony. Psyduck, <ríe> que es Pokémon de los que más odiaba Me parecían extremada, extremadamente inútiles Creo que esa la tenía Jensi, era que llamaba, no me acuerdo Ponita, Tenemos a Lileth Rapidash Creo que era rápido por su nombre <ríe> Tenemos a Gligar Magikar 2. Ah, Otra Entrenador Entrenador Entrenador oh, Creo que esa está repetida Entrenador, entrenador. Magnemite. Magne Squador. Raichu. Grumpig. Otra Squador. Changela. evi Executor, Etsegu creo que era. Glaffari. Y Avisor. volvazor eh, creo que era en realidad. Este, creo. Ah, no, volvazor era. El de agua, creo que no se sí, me, no, sí, me acuerdo cómo era chicos Bueno, hemos acabado la segunda tanda Como les digo, este era el orden que yo les di cuando era niño Vamos a dejarla por aquí Espero que se esté viendo bien, bien, bien Y bueno chicos Hay dos cartas aquí al principio Que creo que la voy a dejar al último Que es del punto exactamente de que quiero llegar Sobre estas cartas Vamos a dejarlas por acá al lado del Pikachu Para que me dé buena suerte Bueno, por aquí tenemos de entrenador a la Alakazan Esta también me gustaba mucho Que es la primera El anterior de De que se me olvidó el nombre Water 3 Tenemos a Grulid A Machop A Skitty Marston A Flappy Otra de Flappy Kilava Combuskin A Starju. Raikwa creo que es Un entrenador, entrenador farid <ríe> Paraná original Es para poner los nombres Vibraba, otro entrenador Tenemos a Sitsasun Zitz diré. Shinzi, que era la que curaba, recuerdo Gulduk. Subak Entrenador Saben chicos Yo con esta carta Decía que cuando Salía Al que le salía Íbamos a pelear Debajo del agua Y Me metía En el juego Con los amigos De que realmente Estábamos debajo del agua Combatiendo Entonces ya solo podíamos Con poco de agua Por ejemplo como Córsula Que era agua Podíamos ahí O sea Solo todos los que fueran de agua sí sí no, no Tenemos a Pharaoh Que creo No me acuerdo si es legendario Tenemos a eh, Cradily en Nuzleaf, Rublit, Likitun, Flareon, Magneton, uh, Charmander, que oiga esta carta está un poquito dañada. ¿Quién sabe qué habrá pasado, chicos? Si era mía o me la encontré. Porque como por anotar la mayoría están buenas. Y son como dos, tres nomás que están realmente feas. Que creo que no se encontraba. O bueno, no sé qué habrá pasado. Esta no me acuerdo si fue que me la dañé sin querer. O, o fue que me la encontré. Bueno. Dudstone. Entrenador Energía Otra entrenador Ah chicos Cuando salía esta Yo decía que había que cambiar de carta Entonces ellos me pasaban la carta de Que ellos tuvieran Y yo le pasaba mi carta O sea la, la baraja de cartas Que tuviera un momento <ríe> Pero todo eso era trampa chicos Porque la verdad Si nos puedo mirar Dice otra cosa Bueno Tenemos otra energía Entrenador Seadra Turoge Nidora Otra entrenador Dratini Y ya y no, que por cierto este Pokémon como que le tienen mal mal agüero, dicen que es un Pokémon malpado Pero bueno chicos, todo es especulación Como tal los de Pokémon nunca han confirmado nada, ni sé cómo llaman los creadores de Pokémon Y bueno chicos, se viene lo que realmente me tenía pensativo Lo que realmente fue lo que me hizo acordar cuando yo vi estos videos que le mostré De si realmente yo aquí tengo una fortuna o no en estas dos cartas que son las que realmente he visto que son muy, muy escasas. Y son. Dar Charizard y. Machan. Según lo que he visto, esas cartas sí valen un poco de dinero. No sé si serán esta edición. Como les digo, estos de Colombia. Estos yo los compré más o menos en el año. 2002, 2003, estas cartas de las colecciones este año cuando tenía alrededor de 8 o 9 años. No sé si realmente estas cartas valdrán tanto como dicen en internet o si será esta edición. No sé si estas cartas serán originales, como les digo. yo iba a las tiendas a comprarlas. No tengo ni una repetida en estos momentos acá. Dicen que esta vale alrededor de 800 mil pesos, que es lo máximo. que que que más o menos como, como 200 dólares. Y esta creo que vale como 300 dólares. Pero como les digo chicos, no sé si será esta edición... O serán originales, no sé si estos sean copia, réplica Como les digo, estas son cartas que yo compraba no sé qué tan valiosas serán, cuánto valor tendrán aquí en Colombia, como les digo. Es una colección muy buena de Pokémon, chicos, no sé si valdrá algo, no sé si yo creo que sí vale algo. Casi nadie creo que tenga estas cartas aquí en Colombia, he visto y venden muy buenas estas cartas, una por una, 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos, como les digo, estas dos creo que son las que valen más. Espero que sí, la verdad, si me llegan a dar buen dinero por ellas, pues que las vendería, porque pues... En este momento necesito dinero No soy millonario para nada Y bueno chicos, básicamente es este así el video Espero que les haya gustado Espero que sea de su agrado Esta es la famosa caja misteriosa Que les quería mostrar Que por cierto sé que tengo que cambiar esas cartas Y guardarlas mejor porque pues esta caja Antigua de celular no creo que sea la mejor opción y bueno, este Pikachu, para los que estén preguntando, yo un día me lo encontré en la calle. Y dije, bueno, ¿y si lo agregamos en la colección? Entonces llegué y destapé la cajita, lo eché. Chicos, hace demasiado años no destapaba estas cartas. Si les había visto, para sacar el polvo para que no me escudiera esta en pleno video. Pero bueno, esta ha sido mi colección de Pokémon. Espero que valga algo, la verdad sí me interesaría venderla. No sé cuánto puede valer cada una, no sé si tenga aquí millones de dólares. O tan solo tenga, yo qué sé, 100 mil pesos... 100 dólares, no sé, 100 euros. El punto, chicos, si alguien sabe más de estas cartas, por favor, pueden ver el video, ponerle pausa, irlo viendo lento, ir analizando mis cartas, me dicen si sí, estas cartas de Colombia valen algo, o si simplemente era una bill réplica que no valen absolutamente nada. Y bueno, chicos, muchas gracias, nos veremos hasta la próxima, seguiré analizando estas cartas, me quedaría aquí con Pikachu un poco, <ríe> poniendo la vida, y muchas gracias. Bye, bye.